Tiempo de misterio es un programa dedicado al mundo del insólito. Ciencia, filosofía, religión y misterio serán de la mano. Me llamo Raúl López y voy en busca de la verdad, mi verdad. tiempodemisterio.com en busca de la verdad. Un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com. En busca de la verdad. Ahora me gustaría hablaros de los experimentos científicos que se han llevado a cabo para descubrir el mecanismo de funcionamiento de la Ouija. William Barrett realizó la experiencia con un pequeño grupo de Dublín que tenían experiencias con las prácticas de la ouija. Durante el experimento suprimió toda acción inconsciente de los participantes sobre el máster ya que les vendó los ojos. En el experimento de William Barrett, a pesar de estar los asistentes a ciegas, el máster se movía con precisión alrededor del alfabeto, respondiendo a las preguntas con gran rapidez. Barrett, que se mantenía al margen de la sesión, preguntó a las entidades si podrían comunicarse con un amigo suyo difunto que había sido masón. El máster deletreó el nombre completo y dio un mensaje para la gran logia de franco en Dublín, sin que nadie de los presentes supieran de tal hecho. En una de las sesiones asistió un amigo escéptico de William Barrett, el eclesiástico doctor en filosofía, el reverendo Robertson. Robertson ...dispuso de una pantalla opaca encima del tablero... ...de manera que era imposible verlo. Aún así, se generaban los mensajes. En un siguiente experimento, Barrett y el reverendo Robertson... ...dispusieron de un tablero con las letras mezcladas... ...y nuevamente a ciegas, los asistentes deletrearon correctamente las respuestas. Dentro de dichas experiencias, uno de los guías que apareció en las sesiones... ...les dio datos de dos personas que habían fallecido y que ninguno conocían, y pudieron comprobar la velocidad de tal hecho ya que les proporcionó las direcciones. Aunque a William Barrett le dio resultados experimentar con los ojos vendados, hay más casos estudiados por la ciencia donde el fracaso ha sido absoluto. Larry selecciona a dos estudiantes para operar con el tablero se sientan uno enfrente del otro. Otros dos estudiantes sostienen un pedazo de cartulina bajo el mentón de los operadores para que estos no puedan ver sus movimientos. Cuando los operadores están convencidos de que la respuesta ha sido dada, otro estudiante escribe la información en una hoja de papel. Como podrán deducir, las respuestas son completamente incomprensibles. Otra prueba que se hizo con los ojos vendados fue en el canal National Geographic en el programa Brains Game. Lo primero que hicieron fue dejar que los participantes jugasen con el tablero y que experimentaran en sus propias carnes los efectos producidos por entidades espectrales. Luego realizaron el experimento pero esta vez con los ojos tapados. El resultado no fue el mismo, las letras no coincidían en nada, no tenían patrones ni nada que pudiera ser legible. ¿Cómo es que, si me tapo los ojos, en la mayoría de ocasiones será errático? El máster sí, se parará en determinadas letras, pero no formará ninguna frase o palabra lógica. Claro, aquí los escépticos dirán que si creemos en la teoría espiritista, que los espíritus todo lo ven, no necesitarían de nuestros ojos, luego tendría que deletrear correctamente. De hecho, hay experimentos, como los que he mencionado antes de William Barrett, que efectivamente se deletreaba correctamente con los ojos vendados. Lo normal es que esto no suceda. Es decir, si cerramos los ojos, siempre, siempre será errático. Aun así, se puede argumentar que las entidades, por el tema del ahorro de energía, lo que hacen es utilizarnos. Claro, utilizan tanto nuestros impulsos neuromusculares como también nuestros ojos. Y es por ello que ellos ven a través de nuestros ojos para poder establecer la comunicación. En mediums o comunicaciones más avanzadas, probablemente incluso cerrando los ojos, como ha sucedido y hay casos, pueda darse el fenómeno de comunicación sin necesidad de ver, pero no es lo habitual y no es lo normal. Y todo esto que estoy hablando siempre entrecomillado y suponiendo que son entidades ajenas las que mueven el máster. La pregunta que cabe hacernos es ¿cómo es posible que si varias personas tienen el dedo puesto encima del máster, este se mueva de manera que las fuerzas estén desequilibradas y pueda formar palabras o frases que sean entendibles? Para eso vamos a explicar el efecto ideomotor, que si bien no explica totalmente el fenómeno, sí una parte de él. El efecto ideomotor es un concepto que sirve para describir el fenómeno por el cual ciertas personas sugestionadas mueven partes de su cuerpo de manera involuntaria, haciendo que estos movimientos tengan una conexión lógica con creencias, deseos o ideas que se expresan de manera inconsciente. El efecto ideomotor más conocido es el que se produce en fenómenos como las mesas parlantes, las varillas de radiestesia y el uso del péndulo o la ouija. Este efecto está detrás del triste caso denominado la comunicación facilitada, un método que estuvo muy en boga entre quienes cuidaban a niños severamente discapacitados que creían que los podían ayudar guiando sus dedos en un teclado. Tras investigar, se demostró que inocentemente eran los facilitadores quienes emitían los mensajes y no los chicos. Hablando de lo que es el efecto ideomotor, Evidentemente, cuando estoy experimentando con Pamela y los dos presionamos ligeramente sobre el máster, si uno de los dos inconscientemente o conscientemente hace un pequeño movimiento del máster y los dos estamos suficientemente compenetrados y autosugestionados, el máster se moverá. Lo que sucede es que el máster no se mueve de manera aleatoria, sino que configura frases y palabras. Entonces aquí, o bien soy yo que con mi propia fuerza inconsciente muscular arrastro el máster hacia donde mi inconsciente quiere y Pamela me sigue, o bien es Pamela y yo le sigo. Hay un estudio realizado en la Universidad de Colombia principalmente por la doctora Helen que estudió el conocimiento no consciente a través de acciones ideomotoras. En el experimento se utilizó un cuestionario cultural donde las respuestas eran sí y no. Entonces se dividieron los grupos en dos. Un grupo que utilizaba la ouija y el otro grupo que no. Curiosamente, el grupo que utilizaba la ouija obtenía un 65% de respuestas acertadas frente al grupo que no lo utilizaba. Estos resultados indican que la información puede expresarse a través de una acción idiomotora donde la consciencia no actúa, sino que más bien es el inconsciente. Recibimos estímulos continuamente, pero solo somos conscientes de una pequeña parte de ellos. Parece ser que la gran mayoría se almacena en el subconsciente. En el experimento, los que creían que no sabían una respuesta, cuando jugaban a la ouija, confiaban en que o bien los espíritus o el participante sí supiera la respuesta, así que simplemente se dejaban llevar por sus instintos con acceso a la información inconsciente, dando como resultado un incremento del número de respuestas positivas en el experimento. El estudio más reciente es el llevado a cabo el 17 de julio del 2018 por la Universidad de Aarhus en Dinamarca, por un equipo de investigadores dirigidos por Mark Andersen, los cuales se propusieron descubrir qué había detrás del fenómeno Ouija para que el vaso o la tablilla se movieran y obtuvieran respuestas lógicas. En el experimento se usó un dispositivo de seguimiento ocular, y los expertos examinaron el comportamiento de 40 usuarios experimentados en la tabla Ouija. Andersen y sus colegas estaban interesados en los movimientos oculares predictivos en los que el participante veía una letra antes de apuntar hacia ella, lo que sugeriría que el usuario sabía a dónde se dirigía el puntero y, por tanto, el movimiento inconsciente se dirigiría hacia allí. Cuando los ojos de los participantes se dirigían a una letra cualquiera, luego iban desplazándose a las demás de manera inconsciente, para intentar predecir la palabra pensando en las existentes posibilidades que se podían formar. Es decir, los movimientos ideomotores inconscientes, sumados a las predicciones del cerebro, provocaban que el puntero de la ouija pareciera que tuviese vida. ¿Dónde hemos visto en nuestra experiencia que está el inconveniente? Pues bien, si es inconsciente el proceso y yo veo que empieza a deletrearme una C, una O, una N y yo en mi mente creo creo que va a decir consciencia y en cambio dice consciente hay una incongruencia entre lo que yo creo y lo que mi propio inconsciente puede estar pensando o me está autosaboteando porque precisamente yo, con mis ojos, estoy viendo que es C-O-N y tengo clarísimo que va a decir conciencia y no consciente. Es más, ha sucedido en multitud de ocasiones que antes de acabar la palabra uno de los dos la ha dicho pensando que era la correcta y automáticamente el dedo se nos ha ido al NO, conforme esa palabra no es correcta. Me gustaría también, hablando de los autosabotajes, que no es normal que si normalmente uno tiene comunicaciones y funciona, que haya veces que en la sesión el máster no se mueva o si lo hace, la frase que te dice es hoy no o no hay suficiente energía. Es decir, si los dos queremos comunicar, por tanto estamos predispuestos, si fuera el inconsciente, realmente aquello siempre funcionaría, siempre se movería y no nos autosabotearía. ¿Cómo se explica que en la mayoría de comunicaciones aun siendo en español, que por tanto yo soy el que domina ese idioma, a veces y en ocasiones es en italiano, que es el idioma de mi pareja? Evidentemente Pamela Conja habla el castellano y el italiano, pero yo solo el castellano. Si la comunicación fuera gracias a a mi mediunidad y su gestionabilidad, lo normal es que fuera siempre en castellano y no se diera el fenómeno de que a veces fuera en italiano. Siendo entonces el idioma italiano, ¿cómo es, como explican algunos científicos, que hago yo el seguimiento ocular y por tanto inconscientemente mi dedo va hacia la palabra si yo no entiendo? o no sé qué palabra en italiano se está confeccionando. Podríamos decir que entonces es mi pareja la que predomina en el movimiento del máster cuando hablan italiano y que yo simplemente le sigo. Pero aún así se han dado frases donde las palabras han sido una mezcla del italiano con el español. Entonces, ¿qué sucede? Que es que nos vamos turnando, pero si nos fuéramos turnando, ¿cómo es que la frase en general y en su contexto tiene sentido? Sería entonces una palabra inconsciente mía en español y otra en italiano. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.